mis iniciados, estén donde estén, que me pueden escuchar. Y a todos mis discípulos, como también a todo este nuevo grupo que se quiere integrar para aprender cómo elevar más el espíritu y transformar el alma en un espíritu. No solamente para crecer, no solamente para ser más elevado, sino también para el día de mañana hacer un maestro o el día de mañana ser un café y después cuando la vida hace el cambio a la muerte. Cuánto me gustaría de saber que de estas clases que se transformaron en semillas saldrán maestros y también espíritus que pueden ayudar a gente en sus problemáticas de la vida y también guiarlos para un camino mejor y buscarles su verdadero destino su verdadera misión de la vida y como también en esta vida, ser maestros, atender sus problemas, sus sufrimientos y sus dolores, con un corazón abierto, y sentir que pertenece a la gran escuela del caballo Y sentir que pertenece no solamente a la escuela de caballo sino a una gran cadena que viene del antiguo Egipto hasta ahora, que no ha muerto ni va a morir. Creo firmemente que lo que vamos a ir aprendiendo nos va a ayudar muchísimo a identificarnos a nosotros muchas veces con otras vidas que hemos vivido. ¿Y quién les dice? Que han vivido juntos conmigo en la misma, en la misma vida, en el mismo ciclo, bajo el mismo sol y bajo las mismas lunas en aquellas arenas que estaban cerca del hilo que él les dice que no ¿Qué les dice que él dice que no son coincidencias que estemos juntos hoy por una clase tan superior y tan profunda y que ustedes son los elegidos por el destino de, de escucharla y de aprender con ella y transformarse de ustedes en un eslabón para una futura cadena que nace también de acá. La cadena sigue, la cadena sigue. Uno se va y otro vuelve. Es la vida. Pero la vida de los maestros siempre dejar he estado a él una cadena para que sigan enseñando y manteniendo ese espíritu de nuestros antepasados maestros. Así empezamos con Hermes el Trivegisto y seguiremos y seguiremos hasta el último maestro que va a aparecer algún día para salvar este mundo. Por favor, tomen mucha atención a estas clases. Intégrense con el alma y con todo lo que usted puede integrarse, con todos sus deseos y pasiones entre la mística. Para sentir el camino que tiene que tomar. Si no lo sienten, abandonenlo. Pero si lo sienten, sí,